Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de crisis de reputación online. Un caso muy concreto que ha habido en España, muy sonado, de algo parecido a una escuela de negocios online que ha creado un programa llamado The Power MBA, que la verdad es que yo lo vi, lo probé, un amigo lo estaba haciendo, me dejó verlo en su móvil y es una maravilla. Son varios vídeos, testimonios de empresarios de éxito y la verdad es que está muy bien. Pero a pesar de estar muy bien eh, y por su coste, está muy lejos de ser un MBA, como dice el nombre, puesto que un MBA de verdad, universitario, pues es un programa que suele durar dos años y tiene un coste mucho mayor y un certificado, por supuesto este ha sido el primero de los problemas el segundo ha sido el marketing, muy agresivo un growth hacking digamos fuera casi casi de la regla, eh, una publicidad eh, algo engañosa diciendo que algunos de los fundadores de YouTube o de eh, ciertas plataformas han cursado el MBA cosa que no es el y cosa que no es eh, cierta y finalmente una queja que se produjo en Twitter de uno de los creadores de vídeos de la plataforma que no cobró y que eh, bueno pues ese vídeo ha tenido muchísimas visitas y además y además lo figura como miembro del equipo. Él dijo, bueno, por lo menos podéis sacarme como miembro del equipo ya que no me habéis pagado. Y el problema no ha sido tanto el hecho como la respuesta del de propio equipo de, de Power NBA que ha sido francamente nefasta. Un caso, digamos, que se tratará en escuelas de negocio de verdad. Bueno, eh, os dejo con los lagos de Tristana en Andorra. Hasta la próxima.